Ta, ta no, sigo su flex, sigo su flex. Pídate de bliss, pídate de bliss. Viviendo refresh. Re-straight, drop it the best. The best Sigo su flex, sigo su flex. Pídate de bliss, pídate de bliss. re try, drop it the best, best. Sigo pasándola, enrolándola. Más de un link, insensible. Ojalá el sitio como tu mirada al borde. Que tus ojos están en mí. No sé, da por donar. Exquisita, a bruto, a tu beso, a la luz de la tarde. Eh. Primero actitud, luego mi placer con este suplex. El encanto de este ser, me chilo que corse en la montaña, a la luz de, de la, la luna, luna, a la línea, me la remingtoné. Sigo suplex, sigo suplex, vida de blast, vida de blast. Viviendo el refresh, freestyle, trampet, tu vez. Sigo suplex, sigo suplex, vida de blast, vida de blast. Viviendo el refresh, freestyle. The best. The best. Sigo pasando la como tiene que ser Intervalo, convierte uno por, por tres Si, sí. contémplalo a la misma vez ah. entonces sé, reinviértalo, inviértelo Mundo blue, money, money power flow Hasta en la mano Tatuaje, rima como lo eterno, bro Musa como medusa, todo su placer Sin excusa, yeah. venga, disfrute como tiene que ser Si baila tu eres rey, el rey, helpé Toxic girl y me enamoré Sigo como es, me quieren y sé, me quieren y sé Sigo como es, sigo como es, me quieren y sé, me quieren y sé Se mañana porque pasa hoy como tiene que ser Sigo como es, sigo como es, me quieren y sé, me quieren y sé Se hay mañana porque la pasó hoy como tiene que ser